sino que estarán aquí nuestros entrevistados para poder concretarlas. Y en este caso, como siempre, agradecer por la predisposición, por acercarse a los estudios del VERTV. Y en esta oportunidad estamos con Valentina Benedetti, una de las profesionales que integra el Colegio de Psicólogos de la ciudad de Venado Tuerto. Porque si bien podemos decir, bueno, Colegio de Psicólogos, pero también desarrollan diferentes actividades para promover, para intervenir en la comunidad con distintas propuestas que hacen también y conforman a la psicología. Pero Valen será la que nos contará, así que gracias por estar con ¿Cómo estás? No, bueno, gracias ¿Cómo? chicas por, por la invitación, por el espacio para difundir uh -huh. particularmente en esta ocasión esta actividad. Eh, bueno, como vos comentabas, yo soy parte de, de la gestión de la delegación uh -huh. de General López, del Colegio de Psicólogos, que tiene sede en, en Venado Tuerto. Uh -huh. eh, ya sé del año pasado que formo parte de, del equipo, un equipo numeroso. Eh, y nosotros realizamos anualmente, tratamos de pensar actividades o propuestas, no solo para los profesionales y los colegas, eh, sino para la comunidad en general, obviamente desde nuestra, desde nuestra práctica. Eh, y bueno, en esta oportunidad en particular estamos eh, intentando difundir y, y convocando a una muestra de arte que se va a inaugurar el próximo viernes 21 en el, en el espacio del Colegio de Psicólogos. Eh, que se llama Enciclopedia Oliveros ¿Y de qué trataría esta muestra de arte? Eh, esto surge un poco en articulación con, con la Colonia de Oliveros que es un hospital psiquiátrico que está ubicado en Oliveros, eh, provincia de Santa Fe eh, Esta muestra lo que hace es recopilar obras individuales de eh, más de 50 artistas que participaron de lo que es el taller de arte de la Colonia Psiquiátrica de Oliveros durante 15 años. Bien. Eh, esta muestra se inaugura en el 2014, estuvo en distintos museos o bueno, espacios de, de arte de, de la ciudad de Rosario fundamentalmente y en esta oportunidad tuvimos la, la posibilidad de articular para traer las obras a, a nuestro colegio y acercarlas bueno también a, a todo el público de, de Venado Tuerto. Uh -huh. eh, estas, estas obras quizás mayormente tienen un impacto o un entendimiento para aquellos que son profesionales o estudiantes de la psicología o al ir podemos interpretar como siempre, bajo nuestra subjetividad y quedarnos con la elaboración mental que se haga No, por supuesto, por eso es abierta a todo el público y la, la convocatoria no es solo a, a los colegas sino a la comunidad en general es una experiencia que me parece súper interesante. A ver, esta muestra, por, por lo que nos llega y por lo que nos han podido transmitir, un poco lo que intenta es eh, sacar de los muros, digamos, a ver, la, la, la colonia de Oliveros es un hospital psiquiátrico Exacto. que existe desde 1940, uh -huh. eh, que obviamente surge como con otra lógica, sí. que a partir de la implementación de la ley de salud mental, que ya hace bastantes años que, que está, nosotros a veces los psicólogos seguimos diciendo la nueva ley cuando Bien. desde el 2010, o sea, ya estaba un poco pasada, pero bueno, a veces la, la puesta en práctica de lo que se propone eh, en, las, en las leyes no lleva su tiempo. Claro. igualmente es bastante cercano en el tiempo, sí. tampoco es que hace muchos años estamos hablando pero de... Pero hace de, el, de, el 2011 la... que decimos ah. la nueva ley de salud mental. Eh, bueno, proponer alternativas más extramuros, más de externación, eh, y estos talleres artísticos surgen, entre otros talleres que hay en Olivero, para poder generar como ese puente, ese lazo entre los usuarios de, del servicio, uh -huh. de, del hospital y la comunidad. Y es interesante porque bueno, yo estuve leyendo, indagando un poco sobre por qué se pensó la muestra y hablaban de esto de poder incluir eh, en un circuito digamos, de arte inclusivo estas obras sí. que permitan no solo habilitar la obra en sí, Exacto. sino al sujeto como un posible artista uh -huh. y, y autor de una obra. Eh, y eso es lo que me parece que, que es más rico de esto, acercar el arte eh, a la comunidad en general. Incluso eh, tengo conocimiento de que en, en estas, cuando empezaron estas muestras, como les digo ya hace casi 10 años, los mismos artistas participaban y podían estar ahí visibilizando, mostrando ah. sus, sus obras y generando el contacto de, con, con, bueno con quienes se acercaran a conocerlo no tenemos esa oportunidad hoy pero bueno por lo menos nos llegan Re, el registro de su arte Mira, acá, Venado todo qué tuerca. interesante esto que decís con las personas sí. que crearon no es cierto uh -huh. este, estos cuadros bueno, y todo lo que lo que vamos a encontrar en la muestra porque creo que también eh, para ellos debe ser algo muy interesante el uh -huh. sentirse eh, que pertenecen porque uh -huh. por ahí viste por ahí uno eh, asocia esto del mito del de tema mental y demás y en realidad eh, nada que ver uh -huh. sí por eso uh -huh. creo que, que la ley de salud mental eh, nos acerca a todas estas cuestiones y, y, y propone, eh, digo, es, es una, una ley que apunta a la desestigmatización, a, a la apertura, a, a correrse de esta idea del encierro uh -huh. y, y poder pensar, por eso digo, estas prácticas que se las suele llamar como, como extramuros y qué mejor que el arte, digamos, uh -huh. ahí para pensarlo con, con su función como un integrador uh -huh. social, eh, incluso para personas que quizás por sus patologías tienen mayores dificultades, digamos, es un modo ahí de, de lazo, por eso me gustó esto que leí en una de las notas que encontré que hablaba de este puente, ¿no? Claro. Eh, de hacer un lazo ahí posible uh -huh. con una afuera también. En este caso, estas obras, este taller, como vos decías, se enmarca con esa intención artística o quizás también sirve como herramienta de estas expresiones para el análisis uh -huh. de los profesionales que acompañan a estos pacientes a la hora de, de expresarse. Porque se me viene a la mente que hasta los más pequeños, uh -huh. cuando van quizás a hacerse alguna atención, alguna sesión con un psicólogo o algún acompañante, la herramienta del dibujo uh -huh. está siempre presente a la hora de expresarse. ¿O un mínimo dibujo en uh -huh. la institución educativa puede llevar a la docente a estimar que algo está sucediendo y que algo se está diciendo, se está manifestando a través de un dibujo? Uh -huh. Sí, por supuesto que es un recurso fundamental, incluso en la práctica cotidiana, como decís vos, con los niños, lo que es el dibujo, el juego, son herramientas fundamentales para poder pensar un trabajo posible y yo creo que tienen que ver con prácticas que son subjetivantes también, habilitadoras de un montón de cuestiones. Uh -huh. eh, así que bueno, digo que de trasfondo está esta cuestión de, de que nos me parece que sería buenísimo que, que puedan conocer estas obras y que después se pueda pensar también otra instancia posterior en el que podamos debatir sobre bueno qué es la salud mental, cuál es su relación con el uh -huh. arte, cuál es la función del arte uh -huh. en la salud mental, eh, para todos, digo no solo para pacientes que estén atravesando uh -huh. alguna internación en un, uh -huh. en, un, en un hospital psiquiátrico, digo para cualquiera de nosotros que que bueno, pueda tomar como también una vía de sublimación. Y a modo de quizás terapia, a ver, hay tanta uh -huh. gente que tal vez no está atravesando un proceso o no es directamente acompañada ni siquiera por el primer paso que es el psicólogo para luego quizás uh -huh. asistir a un psiquiatra y demás. Y sin embargo hay muchos que hoy en día escucho que por ejemplo optan por pintar mandalas. Uh -huh. Tal claro, vez explícitamente sí. no va desde cero en la producción como si estos artistas que nos describís y que uh -huh. tendremos la posibilidad de experimentar visualmente este próximo sábado, pero este próximo video. ¿Hay siempre hay algo? ¿Y por qué el dibujo? ¿Qué, ¿Qué nos permite, qué elaboración se da en nuestra mente que, que es a través del dibujo, del arte, para poder expresarnos? Bueno, eso, a lo mejor, un artista, a, a lo mejor un artista podría darnos mm. una, una respuesta mejor. Yo, okay. eh, a ver, lo artístico lo pienso, como les decía hace un rato, la palabra sublimación, claro. como esa vía de escape en donde algo algo de lo propio se, se pueda como Filtrar. transformar, digamos, bueno. ¿no? Eh, porque no, no todos tenemos el recurso de la palabra claro, y claro. que a lo mejor no sé, uno va a análisis y usa la palabra ahí como esa herramienta para tramitar, para elaborar eh, incluso quienes tienen esa herramienta poder también tener el arte ahí como esa otra vía me parece que, claro. que, que, bueno, que es ideal y que va en pos de estas prácticas como les digo de, de desmanicomialización como Exacto. se dice esa palabra larga y chiclosa pero que bueno Incluso también pensando un poco en la entrevista de hoy revisaba la ley de salud mental y se proponía que para el 2020 los se cerraran lo que eran los, los, los, los, los hospitales psiquiátricos. Claro, los los 2020 llamábamos los loqueros. Por los loqueros, muy eh, vulgar sí. y uh -huh. sí. muy fuertemente. Uh -huh. Pero bueno, digamos eso en la práctica, digamos se apuntaba a que la atención de la salud mental pudiera ser en hospitales generales, pero para eso también hay que Poder contar con recursos y un montón de cuestiones que cuando uno tiene que llevarlo a lo concreto claro. se complica. Pero bueno, siempre tratando de defender estas prácticas, por más pequeñas que parezcan Aparente. a veces... Eh, que propongan movimientos subjetivos, eh, digamos que tienen que ver con, con lo más humano también. Y con respecto a esto de eh, la nueva ley, volvemos a decirlo, de la salud mental, ¿qué beneficios has visto desde que se hizo hasta en la actualidad o por ahí en qué eh, debería de mejorarse? Sí, yo creo que lo más concreto tiene que ver con, con el surgimiento de distintos dispositivos más ambulatorios, que es a lo que se apunta, digamos, propuestas a nivel ambulatorio que permitan, trabajar, eh, bueno, cuestiones del ámbito PSI, eh, más allá digo de los muros de, de, de los manicomios o de los hospitales psiquiátricos, uh -huh. poder pensar dispositivos ambulatorios como centros de día, talleres, eh, bueno, también actividades de prevención, digamos, uh -huh. en general, uh -huh. a lo que apunta la ley es justamente a que las, las internaciones sean lo, lo mínimas posibles, que sean, en el caso de ser necesarias, que sean eh, acompañado, digamos, con un referente familiar, con alguien del ámbito afectivo. Claro. Eh, obviamente que es, digamos, como enmarcado en una cuestión de los derechos humanos, digamos, uh -huh. eso es también lo que, a lo que apunta para correrse esta idea que decías vos del loco, digamos, sí, hay que encadenar, total. hay que encerrar y empezar a reconocer que el, pa el padecimiento subjetivo lo, nos atraviesa a todos en algún momento, quizás algunos lo pueden resolver de una manera a lo mejor, no sé, trabajando Exacto. o saliendo a correr y bueno, a otros cuesta un poco más y, y bueno, tener alternativas a mano eh, creo que, que bueno, es, es un avance. Y después de esto, la inclusión también de profesionales de salud mental en otros ámbitos que quizás hace años no eran y pensados, claro. ¿no? Y... como en los centros más de salud salud propiamente digamos como uno entiende la salud física como si claro. fuera parte de la salud es mental en los periféricos en un sanatorio digo en los centros de salud en claro. las escuelas en, en los ámbitos laborales o sea claro. hay una, una ampliación de lo que es el campo de aplicación de la psicología que, mm. que y bueno, actualmente sanatorio. se ven más profesionales de la salud mental con respecto a estos eh, campos que estás yo yo creo que sí sí ah, sí sí van apareciendo distintos no sé, distintos caminos de formación claro. y distintas posibilidades de, de, bueno, de hacer algo con, con ese sufrimiento, si uno le quiere llamar de, de esa manera. Sí, quizás se da otra concepción del ser humano de una forma incluso aún más integral. Uh -huh. Hoy escuchamos incluso a un médico clínico uh -huh. que tiene otra apertura y que te dice, a ver, uh -huh. lo que no habla la boca queda en la mente y se va a somatizar o de alguna forma el cuerpo lo habla. Uh -huh. Y quizás si tuviéramos esta primera estrategia de decir, bueno, por más mínimo que sea, porque también quizás hoy en día hay alguien que está harto en su casa de determinado hábito, por más pequeño que le uh -huh. parezca, pero esto está generando un daño, un desgaste mental. Y a uh -huh. propósito de esto, preguntarte, quizás si bien con anterioridad hablábamos de El Loco, así con esto fuerte, como lo veíamos en las películas de antes, en sí, los diferentes documentales, claro, así como con esa sombría podemos uh -huh. decirlo, me parece que hoy actualmente la verdad que... Muchas veces se habla, a ver, la locura también es buena, bla, bla, bla, pero en este contexto quizás todos tenemos algo por resolver. Uh -huh. Desde lo emocional, que después te lleva a tener traumas, estimo mayores y por supuesto hablo sin el vocabulario técnico <risa> del psicólogo. Pero me parece que actualmente debe haber bastantes cuestiones que todos deberíamos abordar desde uh -huh. lo individual, sean o no de mayor gravedad, sin llegar a estos niveles. Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso hablaba de esto de, de, del estigma, digamos que a veces hay. Eh, o hasta hace decir... poco, Valen, se juzgaba o se prejuzgaba, como quieran llamarlo, el ir al psicólogo. Total. Sí. Me parece que hoy se empezó no, a si yo no estoy loco. Y normalizar. No, no si yo no estoy loco. Sí, sí, sí por eso. digo, es, Parece que es una, una tarea lenta, pero bueno, que se va defendiendo. Para mí en la práctica diaria, digamos, uh -huh. en, en la entrevista con cada quien, el acercamiento con cada uno. Y bueno, también con esta propuesta de, de acercar estas obras, claro. eh, digamos, y poder pensar esto, son artistas, no mm, son solo pacientes que dibujan, digamos, ¿no? o, o locos mm. <ríe> que, que pintan locura, que digamos, claro. artistas. y Por uh -huh. eso digo esto de, de revisar ahí las concepciones de qué es hacer arte, claro. digamos, desde cuándo es arte. Sí. Bueno, por eso sería ideal que haya un artista que nos pudiera sí. dar también ahí como su pantallazo y, sí. y poder ver como pensar algo, algo en conjunto. Claro. Voy, recuerdo que un artista una vez, me parece que era alguien benadense, nos dijo, hasta uno también es artista cuando se predispone a esa interpretación de lo uh -huh. que está viendo, porque uh -huh. vos estás generando una creación, una interpretación. Entonces, quizás en todo momento estamos haciendo arte de la forma en que sea, con las diferentes expresiones que, uh -huh. que uno va manifestando, ¿vale? Y en este caso, esta herramienta que, como vos decías, desde este lugar en Olivos implementaron. También se está viendo que se formalicen algunos otros centros o quizás van un poco más lento con esto o, ad, o adquieren algunas otras uh -huh. herramientas que ponen en práctica. Sí, yo te diría que hoy en día es condición de cualquier institución uh -huh. que trabaje Mira. con salud mental poder pensar talleres, digamos, o, o espacios eh, no solo ligados al arte, a veces es ligado al oficio, a la producción, uh -huh. claro. eh, espacios de socialización, uh -huh. eh, sí, eso para mí es casi una condición necesaria. Uh -huh. Si existe un lugar que no tenga nada de eso está... Está frito, digamos, claro, sí, eh, porque no, digamos, no, no hay, incluso en esto que también eh, nos enfrentamos diariamente de lo, todos los trabajadores de la salud mental, no solo los psicólogos, de que también cada persona es un mundo y hay que pensar en cada uno cuál es el mejor modo para acompañar, no hay un okay. tratamiento estándar para los autistas, para los psicóticos, para los, digamos, ¿no? Ay, para igual. los neuróticos, digamos, no, no hay un modo, un solo modo y en eso es también reinventarse en la práctica y por eso, para nosotros, como para un montón de disciplinas, es tan importante la formación constante. Claro. Porque, digo, aparte, las subjetividades van cambiando según la época, te vas encontrando con, con nuevas formas de ser, de configurarse, y en eso hay que allanarse, porque si no quedas Claro, eh, quedas claro, con técnicas viejas, con una cabeza cerrada, y uh -huh. eh, difícil digamos, acompañar esos procesos. Y en este caso, hasta quizás se me ocurre, vos bien marcabas sacar esa desmitificación, ese estigma que hay para con este tipo de personas y hasta quizás cualquiera que se cree entre comillas, normal, si bien todos tenemos un punto de locurita o algo que tratar o algo que hablar, que profundizar que sanar, ya sea en nuestro alma en nuestro interior, que podemos canalizarlo también a, a través de la psicología como una de las herramientas, pero tal vez esa persona que en este caso nos creeríamos normal, que va a exponerse a esta experiencia visual de estas obras de arte que sabemos desde dónde vienen quizás hasta el punto de significar un incentivo para esa persona y decir, bueno, a ver, si para esta persona que está así le sirve para canalizar, a mí quizás también, y vayas a ver lo que empieza a descubrir. Sí, bueno, el poder de la obra y de también transmit seguir transmitiendo algo una vez que está hecha, okay. digamos, por eso creo que nunca, nunca se termina una obra, por uh -huh. más de que tenga 100 años y la vuelve a ver otro ojo y, y vuelve a producir otro efecto uh -huh. eh, que si a veces se piensa, puede ser eterno, digamos. Eh, así que bueno, por eso también la, la invitación a que puedan venir a ver qué les pasa uh -huh. y ojalá esto después se pueda como canalizar y, y volver a, a, a conversar y ver qué efectos tiene también el acercamiento de esta muestra. Uh -huh. Que bueno, en principio es la primera actividad que, que pensamos para este año. El año pasado tuvimos presentación del libro las jornadas del Colegio de Psicólogos. Eh, este año, bueno, teníamos pendiente esto ya desde el verano y queríamos, nos pareció una buena oportunidad para, para encontrarnos, para convocar para mostrar también un poco el espacio, porque quizás los colegas sí tienen la posibilidad de pasar por el colegio, conocerlo. O pero... de estar enterados simplemente de sí. que esto uh -huh. sucede, cosa que quizás eh, al uh -huh. ser abierto para todos los ciudadanos y uh -huh. todo el público, este también uno pueda entender y empezar con respecto a esto, decir, bueno, nos planteamos que hay que sacar los estigmas, bueno, pero también uh -huh. hay que consumir y hay que estar informado y obviamente ser parte. Uh -huh. Sí, sí, esa es la propuesta, ser parte también. Y en este caso se va a estar estrenando, llega todo para poder exponerse y comenzar a disfrutarlo el viernes. ¿Y es únicamente este día o va a perdurar? No. Eh, bueno, voy a mencionar también que fue Javier Capobianco quien estuvo uh. ahí en el montaje de, de las obras, ayudándonos. Del Espacio eh, Nexo. Eh, del Espacio Nexo, que también, bueno, en Anden. soy parte de Andén y bueno, Javi uh. es un recurso fundamental a todo el equipo ahí de, de la delegación. Nos estuvo dando una mano con, con el montaje, con pensar cómo distribuir las obras el viernes, eh, este viernes 21 a las 7 y media, 19.30, es la inauguración de la muestra, podríamos decir, el lanzamiento. Uh -huh. eh, que bueno, estamos convocando porque la idea es que se pueda brindar, que pueda haber un espacio de encuentro, seguramente vamos a hacer alguna presentación. Eh, y la, la propuesta es que después la muestra se vaya abriendo semanalmente. No tenemos confirmados los días, por eso la invitación también es que puedan seguir el Instagram de la delegación que es Delegación BT, ahí vamos a estar actualizando lunes, en qué horario, martes, bueno, las semanas siguientes, en qué horarios va a poder estar abierta la, la muestra para quienes se quieran acercar. La idea es que esté a la mañana también, digamos, claro. como hacerlo flexible para que ninguno tenga la excusa de que no, no hubo tiempo. Eh, pero bueno, el viernes la propuesta es por lo menos hacer el lanzamiento juntos. Eh, estuvimos preparando ahí Clary, Clarisa, que es... Eh, la comandante de la delegación estuvo preparando unos señaladores con, con el código QR para que cuando accedan a la, a la muestra puedan eh, tener acceso también al catálogo donde están todas las obras. Hay autobiografía de algunos de los artistas, algunos textos. Explica de alguna manera de estas personas sí. pacientes. Interesante, sí. por decirlo eh, así. Así que bueno, también van a tener esa posibilidad, se pueden llevar el señalador y va a estar ahí el código como para. También meterse Bien. en esa experiencia más virtual. ¿En qué dirección se va a llevar la muestra? El colegio está ubicado en Pueyrredón 500... no, 17. 500. <ríe> 517, 517. Correcto. Eh, casi esquina, casi Saavedra, mano izquierda, es una casa antigua, antes uh -huh. del bar, para los que son más adeptos a, a la noche. Eh, así que bueno, el viernes a las 19:30 los esperamos para para brindar y, y bueno conocer esta experiencia, que la verdad nosotros ya lo estamos la estamos viendo todos los días y tenemos ganas de compartirla y hacerla extensiva. ¿Vale? Ah, sí. No, sí. quería saber si tenía algún costo de eh, no, en entrada. No, perdón, si sí, eso salamos. es abierta, gratuita para toda la comunidad. Ah, Quizás buenísimo. han extendido las invitaciones para aquellos que están cursando la carrera de psicología o carreras o profesiones afines uh -huh. e incluso también para instituciones educativas, porque, por ejemplo, uh -huh. en el ámbito del nivel secundario ya tienen muchas uh -huh. veces o tenemos la ¿Sí? materia de psicología o algo orientado, periodismo y comunicación, tuvimos también con el psicólogo uh -huh. Mario Simoti, uh -huh. en este caso eh, un breve fragmento uh -huh. porque vemos un popurri de tantas Estamos de todos lados. Exactamente. Todos lados. ¿Se ha dado esta posibilidad de, de la sí, invitación sí, se estuvo, grupal? se estuvo haciendo difusión y bueno, también la, la, la, la invitación de venir acá fue, fue tomada enseguida como para poder llegar también a otro público y más a la comunidad en general, así que... Por eso agradezco también el espacio, vengo en nombre de mis compañeros, eh, solo como representante de un trabajo uh -huh. que venimos uh -huh. haciendo. Eh, entre todos. Y a propósito de esto, hablando de todos, te hago una pregunta porque, bueno, yo te dije, te advertí que siempre sí. hay temas para charlar y aún más desde la psicología que nos permite quizás entender o entendernos o en conjunto la comunidad. Uh -huh. Imagino que el colegio está conformado por profesionales que recientemente se han recibido, algunos otros que tendrán mayor trayectoria, diferentes edades también, diferentes pensamientos, posturas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Toda la variedad humana que, que uh -huh. debe existir, pero quizás una vez que, que haces ese ese eje, ¿cuáles son mayormente los temas que hoy ustedes consideran que recaen la responsabilidad de ustedes como profesionales de abordar, de tratar o cuáles son esas problemáticas que tal vez hoy están notando aún más en la sociedad? Por fuera, digamos, del colegio, del consultorio. Eh, Mira, yo en general. Digamos, en particular, digo, trabajo en un, con adicciones, con Ajá. los consumos problemáticos y te diría, no sé si es porque también en donde está mi práctica, pero bueno, eso, digamos, es, creo que es una de las problemáticas. Y cuando hablamos adicciones, hablamos desde el alcohol, desde uh -huh. lo que es eh, las drogas, las sustancias, pero quizás también una adicción a la comida, a todo lo que uh -huh. genera cierta problemática. Al juego. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, por ahí son las menos frecuentes, por lo menos uh -huh. que llegan al espacio en el que trabajo yo, pero, pero sí, digamos cuando hablamos de consumo problemático, el consumo, digamos por eso uno dice no consumo de, de drogas o consumo de sustancias. Consumos Bien. problemáticos y, que bueno, tienen que ver ahí con el vínculo de cada uno, genera con la sustancia, con la cosa, con el vínculo. Uh -huh. eh, quizás lo, lo más habitual y por lo que más llegan es por consumo de, de drogas, de alcohol, de cocaína, Bien. de marihuana. Eh, pero bueno, también hemos tenido algunas situaciones... Eh, me parece que esa es una de las problemáticas de la época eh, bastante actuales. Y después, uh -huh. bueno, no sé, vas en el consultorio particular, por ahí lo que se escucha es estos famosos ataques de pánico. Claro. Eh, Vieron que también según la época se van nominando los malestares sí. de una manera o de otra. no Sí, porque yo uh -huh. creo que en los 90, no sé si existía el término ataques uh -huh. de pánico, no digo que una persona no lo sufría, porque uh -huh. quizás lo sufría, sí, sí, sí, pero ni siquiera tenía el título o le daban la validez... Uh -huh que le dan hoy, gracias sí, a Dios. Sí, son, son nominaciones, a veces, uh -huh. por eso les decía esto hoy de ir, de ir formándose, porque son nominaciones a veces que de, de la época, uh -huh. y, y así mismo lo que yo les mencionaba, las adicciones, ya que hoy mencionábamos la ley de salud mental. Antes sí. de la ley de salud mental, las adicciones estaban por fuera, claro. digamos, y uno de los grandes aportes de la ley de salud mental es poder pensar que una problemática con una sustancia, con un consumo, Puede ser abordado por un equipo de salud y pensar alternativas más allá de lo de lo judicial, por decirlo, claro. o de lo penal, eh, poder pensar un tratamiento para esa persona, un acompañamiento, una estrategia. Eh, pero sí, en las épocas van, van nominando ah, a los malestares y muchas veces el paciente llega y dice, tuve un ataque de pánico. Entonces claro. es empezar a desarmar. ¿Qué es eso, digamos? Porque no es una categoría, digamos, sí, no sí, formal sí. si uno quiere. Entonces, es empezar o a decir Es una consecuencia, capaz de algo sí, latente, algún sí, trauma. Sí. O de... Y que para cada uno un ataque de pánico es una cosa diferente. <coughs> más claro. allá de que pareciera que hay ciertos indicadores en común. Que, que, que se sienten, que se experimentan, después habrá que ver también cómo lo vive cada uno. Uh -huh, exacto. Eh, ¿Y qué edades tienen las personas que actualmente, por ahí vos decís, eh, plantean más que nada este tipo, este tipo de problemáticas más este, actuales acá eh, que, que, que ves? Eh, y de todo un poco, pero yo creo, yo además de ser psicóloga, soy docente y veo que los, los jóvenes, los adolescentes nos traen digamos, un uh -huh. montón de material y, y, y nos acercan a los más grandes ya, a estas nuevas configuraciones claro. eh, que, bueno, son quienes traen las novedades por ahí. No sé si, si puede, pero digo que alguien con 80 años te venga con un ataque de pánico, Seguro, ¿no? Seguro, claro, eh, sí. Pero me parece que los jóvenes son de alguna manera también quienes nos, nos acercan a, a estas nuevas a estos nuevos modos de, de vivir. Claro. <risa> Valen, ¿y ¿por qué, por ejemplo, en el caso de una adicción, vos bien hoy marcabas, quizás hay personas que con el trabajo, salir a correr, ir a hacer ejercicio, deporte, etcétera, etcétera, etcétera, encuentran ahí su terapia, uh -huh. como se suele decir o de descargar, de canalizar, si bien, por supuesto, nada tiene que ver con que si uno a eso le suma la asistencia de uh -huh. un psicólogo, un acompañamiento. Uh -huh. ¿Por qué quizás el ser humano tiende a esa autodestrucción que cree muchas veces salvadora, a ver, bueno, si consumo, uh -huh. escapo de esa realidad? Sí, yo creo que según, a ver, como les decía hoy, la psicología tiene distintas vertientes. Eh, yo por ahí, digamos, por, por mi experiencia me he encaminado más a lo que es el psicoanálisis o el trabajo comunitario y también desde qué campo teórico uno se posicione va a hablar de, de términos y conceptos distintos. Por ahí desde el psicoanálisis se habla de esta pulsión de muerte, digamos, como este empuje a esto que vos decís más ligado a la de autodestrucción. O sea, uno se mete más... de más fino se puede empezar a hablar del goce, digamos, ¿no? Como esa, esa repetición. Eh, pero bueno, yo creo que es parte de, parte de nuestro constitutivo, digamos, claro. nuestro. Eh, y como también decía hoy, a veces uno tiene herramientas como para poder sobrellevar, encontrar los límites, saber cuándo retirarse. Claro. Y hay otras veces en que, bueno, por la posición en la que está esa persona, queda quizás más entrampado en esto, en un vínculo, en un consumo. En, en un lugar, digamos no, sé, digamos, no puedo salir de mi casa, uh -huh. eh, es parte, digamos. Yo creo que también a veces pareciera como, bueno, hay más malestar ahora, quizás también hay, hay posibilidad de expresarlo. También. Digamos, no sé, puede ser hasta una hipótesis, digamos, o hay más lugar para hablar de lo que pasa. Claro. O de lo que da miedo, de lo que atormenta. Uh -huh. Sí, quizás antes incluso se naturalizaban tanto uh -huh. hechos que le pasan a uno mismo por la cuestión en sí, de decir, oh, estoy agotado con esto y bueno, estoy agotado pero tengo que seguir. Uh -huh. No es estrés, digamos. Claro, o quizás hay otras personas que atraviesan, son víctimas de violencia, por uh -huh. dar un ejemplo, y tal vez, bueno, antes esto se naturalizaba o había que callarlo, en cambio hoy, Muchas veces quizás sean ustedes los que acompañan, los que ayudan Exacto. a ese ser humano, a, a su integración, a su reconstrucción, uh -huh. como así también a alcanzar un espacio judicial para poder formalizar una denuncia. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí, por eso, digamos. ¿Hay, hay más violencia o cambia, que no digo ni una cosa ni otra, no, no, no, digo, no, no, o cambia el registro sobre... ¿Qué es la violencia? que es un acto violento? Claro. O hay más libertad y también más espacios para el acompañamiento uh -huh. ante la hostigación, la violencia familiar, intrafamiliar, uh -huh. la violencia de género o, eh, bueno, tantos temas tabúes que en una época ni siquiera se replanteaban como algo. Estaban, uh -huh. como decía, Rena, naturalizados y uno ni siquiera se animaba a cuestionar que por más que no le gustara algo. Entonces, por ahí también es como un todo, ¿no? Desde sí, sí, totalmente. Y avanzamos en algunas cosas y después se complica la otra porque nosotros tratamos uh -huh. de pensar siempre el trabajo, como les digo, en contexto y es una digamos, el capitalismo y uno empieza a pensar, porque vos decís, ah, bueno, hay más gente que consume más. Bueno, sí. pero ¿el capitalismo a qué te empuja? Sí, claro. Entonces, viste, es, es todo el tiempo estar ahí revisando... Sí. Para mí, digamos, es como como hasta una práctica reflexiva constante. Claro. Y volviendo a esto de quitar los estigmas, ¿no? Cuando eh, mencionábamos hoy que antes decían, por ejemplo, bueno, ir al psicólogo es porque estás loco. Si existe un nivel, le damos una entidad, ¿no es cierto?, un nivel de locura. ¿Qué parámetro me dice cuál sería lo normal entonces? Porque son grandes debates, ¿viste?, uh -huh. que vos te pones eh, a discutir, a mí en lo particular, con alguien muy cercano de mi familia, que bueno, es de otra generación, viene con, con otras cuestiones que también hay que entenderlo, uh -huh. este y no lo digo eh, ni peyorativamente uh -huh. ni enojada, simplemente que que saber entenderlo, entonces eh, cómo poder eh, esta, eh, marcar el parámetro y decir, bueno, hasta acá esto es lo locura, o sea, uh -huh. a todos nos nos interpela, me parece, uh -huh. de alguna, de alguna manera. Sí, sí, totalmente. No, no están, digamos, <risa> los parámetros. Esto, bueno, lo de lo normal es sí. uno de, de los grandes debates, hasta dónde es normal, hasta dónde no. Uh -huh. eh, pero bueno, en eso estamos uh -huh. <risa> constantemente. Exacto. ¿Por qué quizás se manifiesta el ser humano también a través de tanta violencia, de tanta agresión? ¿Qué, qué, qué hay detrás de eso? Si bien cada caso es particular, pero hoy en día lamentablemente vemos violencia y agresión hasta en la cancha, por ejemplo, Total. y yo por ejemplo me, me espanto de eso, uh -huh. respeto a quien va y a quien ¿Sí? sigue diciendo... Ah, pero queda en la cancha ya. Y no, no queda en la cancha ya porque sabemos que después se transgrede, que el mal momento está, uh -huh. que ya se traspasan todos esos límites. Y para agregarte un dato, en, fue noticia estos días. En La Plata, un niño de 11 años fue a la escuela y amenazó a la maestra, por ejemplo, con un arma, uh -huh. que eh, creo que le dio un culatazo, que vos también decís, eh, violencia en espacios de uh -huh. eh, protagonistas que uno quizás... No tenía ni noción que sucedía, uh -huh. porque por ahí antes podíamos aceptar con esto de que estaba naturalizado, de repente que una maestra te, te llame la atención un montón, que vaya tu mamá y encima vos te reten de una manera horrible. Claro. Y ahora pareciera como que eh, estos niveles de sí. violencia, que pues, decís, uh -huh. bueno, Hoy a la mañana me pasaba en un espacio donde solo, o sea, hay violencia y creo que siempre estuvo esto, porque uh -huh. recuerdo cuando yo ingresaba al secundario allá por él, 2013, uh -huh. si mal no recuerdo, 2013, eh, recuerdo que mis compañeros varones era el terror. Yo soy de la localidad de María Teresa, uh -huh. el terror, y creo que esto sea, no estoy diciendo nada nuevo, pero eh, el terror de ir al baño porque los de quinto año, ah, la cabeza en el inodoro, en el pasillo, rico, ¿eh? claro, en el pasillo los golpes, y así podríamos seguir enumerando. Y para los más grandes era una risa, ay, ah, porque me lo hicieron a mí, ahora claro, yo es, es, me desquito, y tal vez lo hacen desde el juego, pero eso genera un trauma, genera una marca. Uh -huh. Y hoy a la mañana una mamá justo llegaba a las 7 de la mañana a hacer una de las actividades que elijo. Y casi nunca había cruzado charla con ella, pero noté esa necesidad de expresar claro. y decir, uh -huh. estoy a, a full porque mi hijo, creo que me dijo segundo grado, segundo año, la verdad uh -huh. que no pude repreguntarle. Ayer lo agarraron en los dos recreos, entró una pandilla... Uh -huh. Y en la institución privada, educativa, uh -huh. están los docentes quizás en el recreo, pero en ningún momento lo vieron y la respuesta fue, bueno, que no pasen más por ahí. Uh -huh. Pero ¿por qué está esa necesidad de violencia, de desquitarnos? ¿Qué, ¿Qué hay? Bueno, sí, como vos tenemos? decías, tendrá, tendrá que ver, tenemos que ver el caso particular, pero bueno, me parece a veces, viste, cuando dicen la suma de subjetividades, uh -huh. da objetividad. ¿Qué está pasando uh -huh. ahí que, que en estas repeticiones? A, ver, a mí el trabajo, ya que mencionaban en las escuelas, por ahí a mí me pasa que yo soy docente en escuelas donde no hay un gabinete psicológico, entonces estoy como docente, no como psicóloga, claro. pero todo el tiempo surgen cuestiones, obviamente que doy materias como psicología, en las cuales está flor de piel, digamos, Total. todas estas temáticas, uh -huh. y es tan importante que, pensar que haya gabinetes, uh -huh. gabinetes profesionales adeptos como para poder acompañar esos procesos, pero, bueno, por la, con la importancia que tiene la escuela, el, el espacio de la Total. educación, eh, para mí es uno de los ámbitos... Uh -huh. Que a veces hasta, digo, a ver, es terrible que pase una situación Total, así, eh. pero digo qué que bueno que a veces algunos emergentes, surgen muchas cosas que los niños a lo mejor no logran plantear en sus casas o sus padres no pueden, digamos, reconocer o ver. Y en las escuelas a veces hay un docente que escucha claro. y, que, y que después eso permite que intervenga, que haya un laburo con la familia. Pero no puede quedar al servicio de que un docente escuche no, o no, digamos. Entonces, que se dé cuenta, digamos. Eh, claro. Mm, sí. eh, por eso me parece que, que, que en las escuelas un... un modo ideal sería por lo menos contar con estos espacios uh -huh. en los cuales se pueda después trabajar sobre ese hecho violento, sobre ese, sobre ese episodio, con uh -huh. quien lo padeció, con quién que lo llevó a cabo, con los docentes, con los compañeros, porque también para los compañeros tiene un efecto esa escena de violencia entre, dos, entre dos del curso. Sí, por supuesto. Sí, es o adherir quizás a eso para que a mí no me pase, entonces uh -huh. adhiero a sumarme uh -huh. aunque no esté de acuerdo, Total. o vaya a saber cuántas cosas, eh, uh -huh. se, se me da escalofrío pensar sí. ciertas uh -huh. cuestiones de personas cercanas uh -huh. que uno escucha, que ha vivido y demás, me, uh -huh. me da escalofrío que ha sabido. Ahora, quizás generar también esos espacios, uh -huh. con un profesional de la psicología, de charla, de escucha, uh -huh. porque me parece que también esa tiene que que ver la importancia de decirle Total. al alumno, bueno, uh -huh. importa tu calificación, tu estudio, ta ta, ta, ta pero se te escucha, uh -huh. estás ahí. Y también a modo de decir, bueno, a través del diálogo por algo tenemos esa capacidad uh -huh. de comunicarnos, de mediar y de no tener que llegar quizás a algo extremo uh -huh. o al... O al punto ya máximo que vos decís, estaría bueno poder preverlo, uh -huh. poder prevenirlo. Uh -huh. Sí, totalmente. Nosotros totalmente. te dijimos que seguiríamos charlando, sí, ¿no? eh, ¿Voy intentar callarme. Y justo tenía una pregunta para hacerte, ¿eh? que tiene que ver, hablábamos al comienzo de los dibujos, ¿no es cierto? Que vos uh -huh. quisieras que uh -huh. quizás haya una persona que sea un experto en arte para explicarlo. Pero, ¿qué, ¿por qué tiene tanta relevancia y tanto peso el dibujo, pero desde lo psicológico? Porque, como bien decíamos, sos pequeño, vas y por lo general siempre el dibujito es el que te lo hace. Y aún hay un montón de terapias eh, que tienen que ver en adultos que también tienen que ver con sí. la importancia del dibujo. Sí, incluso pensándonos sé, en el ámbito laboral, por ahí para una entrevista de trabajo también. muchas veces se aplica lo que se llama test y algunos test tienen que ver con la, la proyección de algún dibujo? dibujo, que obviamente no queda reducido al dibujo, digamos. Uh -huh. Por eso para mí el dibujo es un medio, en esto que vos decís, entiendo que... te Preguntás también en los niños, es un medio, igual que juego, para simbolizar, para poder elaborar algo. Un niño no se sienta y te dice, no, yo vengo claro. porque es mi casa. Entonces, digo, a partir de, de la creación, de lo que se pueda plasmar ahí en el dibujo o en el juego, que puede ser, no sé, un tatetí, un juego de cartas, obviamente que hay juegos que, que llevan más a lo simbólico, como los juegos de roles o juegos, claro. que sé yo, con, con emociones, que uh -huh. por ahí te acercan más a... Al, al laburo eh, son herramientas que con los niños eh, son fundamentales creo que tiene que ver mucho con esto que te decía de la palabra como para Dale. poder ahí elaborar eh, cierto malestar Uh -huh. Vamos a cerrar con lo que iniciamos, que es Dale. extender la invitación Dale. una vez más y te lo anticipamos también y te comprometemos al Totalmente. aire. Puntos suspensivos para un próximo bueno. encuentro, algún tema que quede allí, por supuesto, a disposición cuando desde Dale. el Colegio de Psicólogos también lo necesiten, porque de una manera u otra les ayudamos a ustedes a difundir, pero también nos permite a nosotros poner sobre la mesa un uh -huh. montón de temas que me parece que está bueno, uh -huh. generar esto, la conciencia, y no minimizarnos a nosotros mismos. Si te está pasando algo, Exacto. tenés la posibilidad de ver espacios públicos, espacios privados siempre está la confidencialidad, uh -huh. una vez que entras al consultorio, uh -huh. en un espacio público o privado uh -huh. de salud, Totalmente. a lo que elijas y puedas uh -huh. acceder. Y no minimizar, quizás empezás a hablar y te sentís bastante bien, pero hay algo ahí que te hace ruido, empezás a hablar y te das cuenta que después uh -huh. reconoces cierta mochila, algo que tenés que liberarte uh -huh. y esto no solo va a impactar en vos, sino en el disfrute para con tu entorno, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Ahora vamos a disfrutar uh -huh. este viernes de Dale. la inauguración de la muestra. Bueno, los esperamos el viernes a partir de las 19.30 en el colegio. Perfecto, de redón al 500 antes 17. de llegar. 517, Muy bien. me acordé, me acordé. pueyredón 517, en Instagram estaban como Delegación, Delegación BT. BT. Listo, Exacto. para poder seguirlo porque seguramente surjan propuestas o muchas veces también uh -huh. información que sí. es útil de manera general. Así que gracias a los integrantes del Colegio de Psicólogos por haberse contactado, finalmente poder, poder dar con vos, Valentina. Benedetti, psicóloga, uh -huh. así que te decimos hasta pronto uh -huh. y gracias. Gracias por el espacio. Sí, eh, yo ya quisiera tenerla una vez por semana porque hay tantos uh -huh. temas eh, para poder este, eh, charlarlos con un profesional que tenga uh -huh. la palabra eh, cierta, lo, lo que debe de ser o lo que es, porque realmente creo que... Y quizás que, no sé si hay una sola verdad, porque como vos decías, la segunda es el tema. Claro, bueno, Pero por lo menos, claro, sería, Ahí vamos a seguir debatiendo. Claro, un, un poquito más el rumbo. Para el ¿no, próximo ¿viste? capítulo. Claro, cualquier zaraza que por ahí es una apreciación de uno.